Señoras y señores, este video será un video muy especial En el cual no habrá nada de fondo musical ni intro Porque en este video me enfocaré directamente a lo que voy Ya que, aparte de todo, quiero que sea un homenaje a la persona que fue La persona cual este video lleva su nombre al inicio Jorge Avilés García es muy difícil estar frente a la cámara hablando de él, de su memoria, de lo que realmente fue él para mí. Y es que hablar de una persona, la cual llevaste conociendo casi 10 años, y perderla, es algo muy triste. Él fue mi profesor en la preparatoria, mi profesor de lógica, mi profesor de filosofía y también de literatura y lenguas latinas. Yo no tenía amigos en la preparatoria, él lo fue él fue el que siempre me escuchó una vez que tuvo un problema aquí en la casa él vino y me abrazó y me apoyó él me abrió las puertas de su casa varias veces para contar anécdotas para sentarnos y tras el apodo que me puso de Hitler empezar a desglosar tras eso historias de la segunda guerra mundial de libros que él tenía todas las mañanas lo veía llegar junto a don Cordero el vigilante y hoy y hoy ya no está eso solo quedará en el recuerdo en la memoria murió pero él sigue vivo en mí murió como lo que fue un caballero de las letras un filósofo un experto en la literatura una persona que me enseñó sobre Bienvenido Granda y sobre la canción Virgen de Medianoche de Daniel Santos una persona sin precedentes una persona con legado con memoria una persona con la cual no sé más que decir. Las palabras salen sobrando. Jorge Avilés García. AVI, como muchos le decíamos, murió. Físicamente ya no está. Pero él me enseñó algo. El valor de las letras. Y por qué no, también me enseñó el valor de la educación. Ya lo hice en Facebook. Ya lo hice en Twitter. Pero también lo quiero compartir contigo aquí en el canal de YouTube, las palabras que le dediqué, el día que él nos dejó. Es increíble que ya no estés, pero en serio, de ti recuerdo cada momento especial, recuerdo cada momento en el que te ayudé a aplicar un examen, y todas las historias que me contaste de tus nahuatsen y queridos, ya que él era de la meseta pura pecha. Fuiste tal vez el profesor que se ganó parte de mi corazón, a tal grado que te seleccioné como padrino. Te me fuiste, pero dejaste una inmortal güey en mí. Gracias por los momentos, los buenos, los malos, los crudos y los tristes. Te recuerdo como lo que seguirás siendo para mí, un amigo. Un amigo espectacular. Y para mí no mueres, porque sé que seguirás aquí, en cada recuerdo, en cada palabra latina que me enseñaste, en las lecturas de Vasconcelos e Ibargüengoitia, en tus clases, que para mí eran un mundo lleno de letras y conocimiento. Gracias por darme el apodo más chistoso que tuve, Hitler, que a raíz de ello hablábamos de temas de la Segunda Guerra Mundial, junto a Don Cordero en la puerta de la escuela. Gracias por enseñarme tu increíble conocimiento musical. Tienes buen gusto, Julio Jaramillo, bienvenido grande entre otros. Gracias a mi profesor de lógica, de filosofía, de literatura y letras. Gracias, Jorge Aviles García. Descansa en paz, mi querido amigo, mi querido maestro. De esta manera, señoras y señores, me quito el sombrero y honro la memoria. A quien la merece. Descansa en paz Jorge. Profe. Il Magister. Gracias. De corazón.